Mariana Quiroga, estoy trabajando actualmente en la coordinación de la Fundación Pedro el, el taller de ODS surgió dentro de la Comisión de Responsabilidad Social, que depende del de Desarrollo de la provincia. Como nosotros formamos parte de ella, eh, sufrió una necesidad de hacer una primera capacitación en OBS que eh, alimenta la comunidad sobre todo en el ámbito eh, educativo. Por eso, en conjunto con la, la Facultad de Ciencias Económicas, organizamos eh, este, esta primera jornada, eh, nos pusimos en contacto con, con gente de, de nación que en ese momento. Y bueno, trabajamos como anfitriones de la jornada. En septiembre de 2018, nosotros firmamos un convenio eh, con el, el, la Comisión de Coordinación de Políticas Sociales, eh, que depende de la Presidencia de la Nación. Y fuimos la primera empresa, yo no sé, entre en hacerlo. Y a través de ese convenio, nosotros nos comprometimos a llevar a cabo acciones eh, para cumplir con los mismos. y como experiencias son muy exitosas, porque en cuanto a la calidad de, de los expositores y el contenido, eh, la verdad que hubo eh, mucho público, eh, nos encontramos con gente representante de las distintas eh, organizaciones que componen la comisión de la Universidad Social, también con empresas y eh, un numeroso público de alumnos de la universidad. Para la Fundación venimos trabajando desde el, el año el 2013 desarrollando todo tipo de actividades para promover eh, la inclusión laboral, eh, para el desarrollo sustentable, sostenible eh, en cuanto a inclusión y la de género. Pero obviamente eh, no me llamábamos de esa forma porque no se conocía, sino que fue a partir de que firmamos este convenio que le llamamos así. Y eso lo podemos ver reflejado en nuestros últimos balances sociales, que hemos encuadrado nuestras actividades en torno a ellos. Y la verdad que la provincia de Entre Ríos eh, ha sido como pionera en cuanto a las tareas que ha hecho desde la Comisión de Responsabilidad Social, ¿no? que depende de este Consejo de Políticas Sociales. Por el hecho, eh, se trabajó sobre un proyecto y se presentó esta primera ley de responsabilidad social que, bueno, eh, todavía falta eh, que salga, pero, pero se trabajó y esto, hemos tenido digamos, un reconocimiento a nivel nacional por toda esta trayectoria de, de, de, de la provincia de responsabilidad social. Y bueno, y de hecho, sí, eh, se trabaja en un gran ecosistema que llamamos nosotros de alianzas que eh, hay sectores actores públicos, privados, ONG, eh, la verdad que si hay mucha gente comprometida con este, este tema y, y cuando siempre actualizarse, eh, informarse, capacitarse. Vamos a, a hablar así de algunos eh, ODS en particular, eh, por ejemplo lo que respecta al ODS 4 que de la educación. Eh, nosotros creemos que uno de los pilares fundamentales eh, para que una sociedad evolucione, avance, es la educación. Estamos convencidos de eso. Fue por eso que en el año 2015 nos quedamos en con el Consejo General de Educación de la provincia y creamos nuestro primer centro de formación técnico eh, profesional. Eh, asimismo, en ese momento, eh, creamos, porque realmente no existían, eh, las carreras en oficios plásticos que buscaron una necesidad de nuestro sector eh, para así darle la eh, eh, herramienta de trabajo a muchos jóvenes que hayan terminado la escuela con título secundario y que se quisieran insertar en el mercado laboral que por ahí está complicado. Entonces, bueno, se generaron desde cero, se formaron estas dos figuras, que es de, primero arrancamos con el profesor, en el año 2016 y ya en 2018 incorporamos la figura también del impresor eh, donde la verdad que hemos tenido muy, mucha satisfacción con estos cursos con la cantidad de, de chicos, personas que nos mandan eh, en el currículo para inscribirse una demanda nos sea, muchos, por ahí hemos recibido 200 o más por año bueno, manejamos un círculo lentamente de 20 pero bueno, ese cupo se llena, se, se selecciona a través de una revista y generalmente tenemos la satisfacción de asignar año ver que los chicos los completaron los pudieron terminar entonces bueno, eso la verdad es, es una gran satisfacción para nosotros estos cursos que fueron innovadores como te decía tienen eh, validez eh, provincial y desde el principio del 2015 y nacional a partir del año 2018, lo cual es muy interesante porque los estados pueden incorporar en cualquier industria, no solamente de la industria del plástico, sino que otro tipo de industria, porque, porque ellos están capacitándose, recibiendo mucho de, eh, en tema de higiene y seguridad, contra eh, fiscalidad, eh, hacen las prácticas de la a la empresa eh, y entonces todo eso realmente eh, facilita la inclusión laboral de más, también eh, tenemos los esos, los cursos que ya estamos son de Ministerio de, de, de Educación, de educación técnica profesional como te decía, de arandillería, electricista, eh, de eh, costura, o sea de, de, de modista y pastelería, eh, eso eh, para diferentes públicos, eh, algunos son, eh, para, por ejemplo, para familiares de, de los empleados de la empresa y otros son, por ejemplo, para gente del barrio San Martín, que hemos trabajado desde hace muchos años. Y después también para los empleados tenemos recursos, los, los cursibles, que ya tenemos otros ¿no? niveles, y por ejemplo, en la ocasión de julio, todos los años, que eh, hacemos un taller que nos gusta mucho, que es para los niños, los hijos de los empleados, eh, que se llama Createcno, eh, que es un docentes de la UAD de tecnología. Y la verdad que es muy lindo ver eh, cómo los chicos vienen y se incorporan acá a la Fundación. Eh, hola, bueno, yo soy Dariela de Mateis, también trabajo como coordinadora de la Fundación Bar, hace, bueno, hace unos años atrás. Así que, bueno, esa es mi función en este momento. Bueno, en realidad acá somos un grupo que entre todos pensamos diferentes acciones y bueno, vamos tirando ideas y, y, y bueno, la verdad que eh, la empresa siempre apoyó al grupo coordinador de, de acá de la fundación y bueno, la idea es siempre escuchar al, escuchar al otro, ¿no? y escuchar las necesidades, eh, así que bueno, van surgiendo las ideas y Articular con las personas La Fundación es un espacio donde la gente eh, Trae sus inquietudes Estamos abiertos a cualquier eh, Persona que, que quiera sumar Sobre todo Así que bienvenido sea Todas las, las, las ideas eh, de, que, bueno, que van surgiendo A partir de nosotros Como decía, como decía Mariana Los objetivos de su desarrollo sean Ahora sean se han puesto, le han, le han puesto un nombre, pero nosotros en realidad hace muchos años que estamos trabajando, eh, sobre todo eh, promoviendo la responsabilidad social y bueno, en realidad siempre procurando, eh, el objetivo principal es la educación, eh, la educación y, y, y bueno, eh, la verdad que en, en todo esto eh, creemos que como decía Mariana, eh, es el, el objetivo más importante de la fundación. Eh, queremos que, que creemos que la educación es lo que nos va a llevar a ser mejor personas y, y, y más independientes en comunidad. La verdad que, hablando con respecto a los ODS, por ejemplo, en Igualdad de Género, eh, la Fundación tiene alianza y trabajamos conjuntamente con el COPREP, eh, haciendo capacitaciones, también con la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde hemos hecho talleres de violencia familiar, hemos concurrido a seminarios en Santa Fe, eh, seminarios en Santa Fe sobre las perspectivas de género y responsabilidad social. Eh, el, año pasado hicimos, el año pasado hicimos un taller de pintura junto con Proyectar TV y mm, con la empresa Alba. La verdad que fue un taller muy lindo orientado para los, las mujeres del barrio San Martín que fue allá en el, en el barrio, un taller teórico práctico. La verdad que las mujeres estuvieron geniales, una concurrencia muy importante. Y, bueno, aprendieron a cómo preparar una pared para, para pintar, distintas clases de pintura y, bueno, las prácticas la hicieron en un, en un patiecito del, del Jardín Maternal, Hileritos. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda. Eh, también tenemos personas con, de la comunidad LGBT eh, que trabajan y que también hacen muchos cursos eh, dentro de la, de la fundación. Eh, tenemos en el curso de bañilería eh, más del 60% de mujeres, eh, bueno, eso es una una, la verdad que fue una experiencia nueva para nuestro, un desafío importante para nuestro profesor, porque no había trabajado con mujeres, pero la verdad que salió eh, sorprendido gratamente porque eh, tenía eh, las mujeres eh, a la par de los de los hombres eh, aprendieron y, y cumplieron todos sus objetivos, así que bueno, muy contento también con esa experiencia. Eh, bueno, en, en la empresa hay, bueno, hay una mujeres que trabajan también en la, en la empresa, en las distintas áreas, eh, distintos cargos y terapias, y bueno, y las tres plantas trabajan haciendo, por ejemplo, eh, cortadoras de cono, en la parte de montaje, en laminación, que bueno, en, en ese ámbito generalmente esos sectores están ocupados por trabajos, así que, las mujeres van ganando de a poco su espacio. Eh, también en los ODS, por ejemplo, que hablamos de la reducción de desigualdades, eh, trabajamos con, juntamente con AFASIF, con, con eh, APANA, con la Escuela Melvin Jones, que son escuelas donde concurren niños y jóvenes con discapacidad, y bueno, ellos han querido, se han integrado a los cursos que hemos hecho con éxito y hemos tenido recibidos de pastelería, de corte y confección, así que bueno, eh, también una experiencia muy linda con, con ellos. Eh, también la fundación le da un espacio al eh, Bufet El Entrevero, que es una es un emprendimiento que eh, realizan un grupo de internos del los, de los Hospital Escuela de Salud Mental. La Fundación les da el espacio para que ellos tengan su emprendimiento acá, puedan aprender, eh, puedan elaborar y, y producir alimentos que luego los venden en la, en la cantina de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Eh, la verdad que cuentan con una cocina completa, equipada y con habilitación de... Con habilitación del ICAP. Y, y bueno, la verdad que la Fundación siempre ha tratado de crear un, un ambiente de integración que, que, bueno, que posibilite el desarrollo y el aprendizaje de las personas. Bueno, eh, también en, enmarcados en los ODS, como por, por ejemplo la reducción de la pobreza, eh, bueno, hace más de 15 años que. Primero el voluntariado de la empresa Petropac y luego eh, la fundación. Eh, estamos trabajando en el barrio San Martín, especialmente con la comunidad del Jardincito Matando Infantil eh, y Plenitos. Entonces, bueno, en ese ámbito, hemos, eh, les damos a los chicos va, al Jardincito materiales eh, de educación, eh, elementos de limpieza, Hemos compartido y, y, y colaborado con las fiestas que organizan el jardín, le hemos festejado los cumpleaños, eh, siempre trabajando en conjunto con el equipo de la, del jardincito. Eh, les damos los uniformes de invierno y de verano, alrededor de 55, 60 alumnos que, que tienen el jardincito. Y bueno, después tenemos como una especie de beca. Eh, que es para los egresados del carnicito, o sea que ya van a nivel inicial, desde jardín de 4 hasta segundo grado, que les damos un kit escolar a principio de año y eh, luego eh, les damos la merienda, de lunes a viernes tienen una merienda de parte de, de la fundación. Y bueno, trabajando también con el equipo de, de, del colegio, junto con del de jardincito, junto con las maestras y la directora, eh, tenemos un gabinete técnico que trabaja conjuntamente ahí mismo, en el jardín, de una psicóloga, una asistente social, una estimuladora temprana y un, una profesora de educación física, que conjuntamente trabajan con las maestras para resolver o ver alguna problemática que, que tengan los chicos. Mi nombre es Silvio lenzón eh, estoy trabajando en la Fundación PetroPAC eh, como administrativo y a cargo de los cursos de oficios eh, del Centro de Formación Profesional desde eh, el año 2016. Eh, un poquito siguiendo hablando eh, con... Tema de los objetivos, eh, cuando hablamos del trabajo y el desarrollo económico, que es un tema también muy importante, eh, más allá de los cursos de oficios que mencionaron las chicas, eh, nosotros trabajamos con emprendedores, ¿no? el Club de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas. El año pasado tuvimos una linda experiencia eh, que fue armar el primer curso de eh, emprendedores en servicio, ¿no? conjuntamente con el club. una muy linda experiencia. Eh, bueno, nuestros eh, alumnos también han participado en ferias ¿no? de, de la Facultad de Ciencias Económicas, municipales, provinciales. Y otro, eh, otro lugar donde también aportamos nuestro grano de arena y tratamos de promocionar son los emprendedores de la economía social. ¿No es cierto? Eh, a través de la compra de eh, elementos, ¿no? por ejemplo, de las agendas que hacemos anualmente. Eh, Servicio de catering, los fines que nosotros utilizamos normalmente, eh, todo proviene ¿no es cierto? de la economía social. En ese sentido, también eh, trabajamos con el Ministerio de Desarrollo de la provincia, eh, a nivel nacional también, Consejo Empresario. Nosotros también participamos de un espacio que se llama COPETIPER, que es el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción de la provincia y bueno, ahí interactuamos con otros actores del de, de espacio provincial, digamos, y eh, nos vamos nutriendo nosotros, aportamos nuestro, nuestras experiencias, y así vamos trabajando, ¿no es cierto?, en, en pos de la producción de, de la provincia. Eh, bueno, la empresa Petropack desde el principio también se, se preocupa por el tema de acompañamiento a los empleados, ¿no? Esa es un, una cuestión muy importante, eh, y sobre todo ¿viste? en las sucesivas crisis económicas que han habido, siempre la empresa ha apoyado a los, a los empleados. Y otro punto muy importante es el tema medioambiental, el cuidado del medio ambiente Nosotros en ese sentido, eh, hace un tiempo hemos armado una capacitación con el Instituto Ecoplast que es un, un instituto que se dedica al, al estudio del plástico y su relación con el medioambiente, ¿no? Eh, fue una, una buena experiencia también, fue una jornada eh, dedicada a distintos sectores, a distintos públicos eh, con el objetivo ¿cierto? de eh, promocionar el uso responsable del plástico, ¿no? eh, el correcto uso y responsable del plástico. Eh, nosotros creemos que el plástico en realidad no es un residuo sino que es un recurso eh, que se puede reutilizar, ¿no? esa es nuestra filosofía en ese sentido. Y otro, otro actor importante en nuestro ecosistema es el IARCEL. El, IASA. el IASA es, es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Empresaria, eh, con el cual hemos hecho unas capacitaciones hace un tiempo sobre contaminación y medio ambiente, y casualmente ahora este, estamos participando en una conferencia internacional que organizan ellos, eh, una semana eh, donde hay disertantes de distintas partes del mundo, que hablan sobre la temática medioambiental y también un análisis de lo que va a ser la, la post-pandemia, ¿no? que es un tema muy, muy náufegro. Eh, como verán, nosotros también nos vamos capacitando, nos vamos este, actualizando en esa temática. Así que... y otra cosa que podría agregar, ya más en lo concreto, eh, el año pasado nosotros armamos un curso que denominamos textil Reciclaje que consistía en la confección de delantales, mochilas, eh, distintos elementos, todo en base a plástico, ¿no? De desecho, plástico que no se utiliza. Entonces las chicas armaron eh, todo ese tipo de cosas. La verdad es que fue muy linda experiencia, salieron todas muy contentas. Y, y también la parte de práctica, ¿no es cierto?, de la empresa Petropac, eh, digamos, adhiera a lo que es la norma internacional ISO, 14001 que es sobre eh, gestión ambiental. Entonces, en ese sentido, la, la empresa lo que hace es una, un control de todo el proceso, de la fabricación del plástico, el impacto ambiental que pueda tener, eh, la posibilidad de reutilización de insumos, eh, clasificación de residuos, etc. Eh, todo esto para decir, en realidad, que nosotros además de la promoción que hacemos, de los valores de la protección del medio ambiente, y cuidado, es que también lo llevamos a la práctica. No, es decir, nuestra, nuestra idea es siempre eso: mostrar que estas cuestiones, además de la teoría, las podemos centrar. todo lo que se refiere a los objetivos relacionados con la alianza, la paz y las instituciones sólidas, bueno, nosotros estamos convencidos que eh, para que haya un verdadero cambio, un verdadero y duradero en la sociedad, hay que trabajar siempre en conjunto. Individualmente no se pueden lograr grandes cosas. Es por eso que eh, nuestra fundación eh, ha sido un lugar de encuentro donde vienen distintas actores públicos privados ONG con sus propuestas. Eh, nosotros escuchamos, eh, muchos, de hecho muchos de los proyectos, los programas que hemos hecho son en base a ideas que nos han traído y que nosotros estudiamos su si identidad, tomamos los recursos, vemos si podemos eh, participar a otras personas y luego lo llevamos a cabo, y creemos, o también estamos convencidos que esa es la forma de trabajar y nosotros llamamos, nosotros un ecosistema que llamamos, que es con toda la gente que trabajamos, entre ellos, bueno, obviamente la empresa Retrofax, los proveedores, la UNER, eh, UNICEF, eh, el Ministerio de Desarrollo, Provincia, Nación, como hablábamos, el proceso, el Ciber, bueno, un montón de entidades que quiero dejarme nombrar ninguna. Eh, y bueno, y en este contexto que hoy todos conocemos de la pandemia, que es tan complicado por el gusto, eh, ¿qué pasó? En, en todo lo que es la educación técnica profesional, nosotros hemos armado nuestro proyecto para este 2020, como todos los años. Eh, pero al presentarte esto, eh, no podemos hacer las clases presenciales y como la educación de profesional lleva muchos años de prácticas, por ejemplo, el curso de oficio tiene un 40% solamente de teoría que se dedica la formación, pero un 60% se lleva a cabo de prácticas en la planta. Bueno, como todos sabemos, esto no está lo posible, entonces eh, ¿qué hicimos? Nos, eh, decidimos trabajar en una alianza con la red eh, para más solidaria, la bueno que justamente en uno de los, de los actores más importantes es la, la universidad. Y lo que decidimos fue eh, poner posiciones en conjunto con nuestros recursos humanos y ofreciendo lugar a nuestra sede para almacenar y después distribuir donaciones. Y en cuanto a, um, al curso, como te decía, lo, la modalidad online eh, solamente podemos llevar a cabo los de inglés, y que en este momento estamos trabajando con tres niveles, eh, más eh, un cuarto que se incorporó con conversacional porque surgió la necesidad de eh, la gente que trabaja en la empresa. Eh, así que ya la verdad que en varios niveles. Eh, bueno, la verdad que en la fundación son tantas y tan diferentes eh, las actividades que llevamos a cabo que la verdad que no, es medio como que podríamos eh, abarcar todas las PES, tendría que ser eh, un poquito de cada una, pero bueno, eh, creemos fervientemente que en realidad el principal elemento para lograr que se cumplan todos esos ODS son las personas que eh, es el principal actor de, de, esta, de estos objetivos, eh, en la medida que nosotros escuchemos, eh, que respetemos al otro como persona, que escuchemos sus necesidades, que nos nutramos de, de lo que nos aportan, y bueno, vamos a poder trabajar juntos y bueno, cada uno poniendo su granito de arena. Eh, vamos a, a lograr eh, ciudades y comunidades sustentables que bueno ese es uno de los objetivos de, de la fundación y, y de la empresa petrolera respecto de la de la universidad obviamente que creemos que es un actor fundamental en la comunidad y para nosotros también significa un socio estratégico ¿no? en todos Todas las actividades, eh, como te habíamos mencionado, hemos hecho muchísimas cosas juntos y, desde ya, que para nosotros sería muy positivo y muy bueno poder trabajar a futuro, por supuesto, teniendo en cuenta eh, el contexto actual, ¿no? ¿Qué posibilidades podemos encontrar para trabajar juntos? Pero bueno, siempre con una actitud proactiva y con los ojos puestos en los, objet en los objetivos de desarrollo.